Me llamo Cecilia y voy a leeros la pequeña cerillera. Hacía un frío horrible. Nevaba y empezaba a oscurecer. Era noche vieja, la última noche del año. En medio de aquel frío y aquella oscuridad iba por la calle una niñita pobre con la que cabeza descubierta y los pies descalzos. En realidad no había salido de casa en zapatillas pero no le servían, eran unas zapatillas demasiado grandes. Las había usado su madre, así que eran muy grandes. La, la pequeña las perdió al cruzar la calle a toda prisa. Los carruajes pasaban a gran velocidad y no consiguió encontrar una de las zapatillas y la otra se la llevó corriendo un muchacho que decía que la podía usar de cuna cuando tuviera un hijo. Allá iba entonces la niñita con sus quincecitos descalzos, enroquecidos y azules de frío. En el viejo del altar llevaba un montón de cerillas y en la mano llevaba otro manojo. Estaba hambrienta y helada y parecía asustada. ¡Pobrecita! Los copos de nieve caían sobre sus largos cabellos rubios con preciosos rizos en el cuello. Pero la niña no pensaba en ello. En las ventanas que ve veían luces y en las que había un delicioso olor a ganso asado. Era noche vieja y en eso pensaba la niña en un rincón que había entre dos casas porque una estaba más adelante en la acera que la otra se sentó la niña y se quedó encogida se sentó sobre sus cenecitas pero seguía teniendo cada vez más frío y no se atrevía a volver a casa no había vendido ni una Sola cerilla. No había conseguido ni una sola moneda de cobre. Su padre la pegaría y en casa también hacía frío. No tenía más que un tejado encima de la cabeza y el viento entraba soplando, aunque las pietas más grandes estaban tapadas con paja y teras. Sus manitas estaban muertas de frío cerilla la vendría bien si sí se atrevería a sacar una del manojo a frotarla contra el ascador para calentarse los dedos sacó una Ritz como si borroteaba al arder era una llama caliente y clara como la de una veleta y puso las manos encima de ella era una luz extraña la pequeña imaginó que estaba sentada delante de una gran estufa de hierro con brillantes esferitas y rodillos de latón. Ardía tan magníficamente aquella llamita, calentaba tan bien. Pero, ¿qué pasó? La niña iba a estirar también las piernas para calentarlas. Para calentarla y la llama se apagó. La estufa de hierro se desvaneció y ella estaba allí sentada con un trocito de cerilla carbonizada en la mano. Encendió otra, ardió, brilló y el, otro, y el trozo de pared donde se reflejaba la luz se volvió transparente como un velo. La niña se dio en un había un mantel deslumbrantemente blanco, porcelana fina y un ganso asado que olía estupendamente. relleno de ciruelas, pasas y manzanas. Y sucedió algo aún mejor. El ganso saltó de la bandeja y empezó a patojear por el suelo con el cuchillo y el tenedor en la espalda y se atencó a la pobre niña. Entonces se apagó la cerilla y no quedaba más que duró ese frío muro. Cogió otra y se encontró debajo de un precioso árbol de Navidad, aún mayor y con más adornos que el que había visto por la puerta de cristal de la casa del rico comerciante la Navidad pasada. Miles de velas lucían en las verdes ramas y cuadros multicolores como los que adornaban los escaparates de la tienda dirigían sus ojos hacia ella. La pequeña alzó los brazos y la cerilla se apagó. Las lucecitas de la vida subieron más y más alto y la niña las vio convertirse en claras estrellas. Una de ellas cayó dejando tras de sí una línea de fuego en medio del cielo. ¡Alguien ha muerto! Dijo la pequeña, porque la anciana abuela que era la única que se portaba bien con ella, pero que ya había muerto, le había dicho, cuando cae una estrella es que un alma sube hacia Dios. Rotó otra cerilla contra la pared. Surgió la luz y en el resplandor apareció su anciana abuela, tan clara, tan luminosa tan dulce y tan bueno. ¡Abuela! gritó la pequeña. Oh, llévame contigo! Cuando se apague la cerilla te irás igual que se fueron la estufa caliente y el maravilloso falso asado y el precioso árbol de Navidad. Y encendió rápidamente todas las demás cerillas que llevaba en el manojo porque quería conservar a su abuela. Y las cerillas brillaron esplandoras, había tan claridad como un pleno día. La abuela nunca había sido tan grande ni tan bella como a la niña en sus... Tomó a la niña en sus brazos y echaron a volar llenas de resplandor, llenas de alegría, más arriba. No hacía no frío, el hambre y el miedo habían desaparecido estaban al lado de Dios, pero en el rincón de las casas apareció por la mañana la niña, con las mejillas rojas y una sonrisa en los labios. Estaba muerta la última noche del año, la había hecho helarse. El primer día del año amaneció sobre el pequeño cadáver que estaba sentado allí con las cerillas en la mano. Tenía un manojo casi entero quemado. Quería calentarse, dijo alguien. Nadie sabía las cosas bellas que la niña había visto, con qué esplendor había subido con su antea abuela hacia la alegría del año nuevo. <coughs> Espero que os haya gustado.